¿Qué opciones tengo para evitar un desarrollo académico desfavorable? ¿Estás por desaprobar un curso y te preocupa tu futuro académico? No te preocupes, si bien no es posible subsanar un examen desaprobado, existe un trámite de subsanación con el que puedes duplicar la nota de tu evaluación final realizando una práctica calificada o un examen parcial que no hayas rendido durante el ciclo académico y así ayudar a mejorar tu rendimiento. Actualmente el trámite tiene un costo de 145 soles y debe realizarse desde la plataforma Intranet, registrándose como NR o no rindió. La ruta es muy sencilla, ingresas a Intranet, luego a gestión de trámites y finalmente, a subsanación de evaluaciones no rendidas. No te rindas. Si estás por desaprobar un curso, ahora sabes que existe una forma de subsanar la nota y mejorar tu rendimiento académico. Aprovecha esta oportunidad y demuestra tu esfuerzo y dedicación. Buena suerte.